Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola, soy Corti, director de marketing de Product Hackers y de Fotografía E-Commerce, y seguramente como oyente habitual de este programa ya sabes que soy el presentador de En Digital. Este es el último episodio del, del año, este año voy a tomarme un, un descanso, digo merecido, pero bueno, eso no lo, no lo sé, yo digo que sí, tengo muchas ganas de cogerme unas semanas de, de descanso a menos del podcast, no voy a parar en otras cosas, pero sí que necesito pensar eh, bueno, y respirar un poquito. Para mí, bueno, y creo que para todos, ha sido un año particularmente intenso y más allá del, del COVID voy a aprovechar para repasar todas las cosas que he hecho y que hacen que para, para mí sea un año particularmente eh, movidito. Ahora ¿Vale? sí me sirve de recordatorio. Y así algún un episodio un poco más, más personal, que bueno, no te gusta, evidentemente te lo puedes saltar, es la, la magia de los de los podcasts, pero comparto cositas por si te pueden interesar o puedes sacar algún o algún aprendizaje. Este 2020, la verdad, más allá de, del COVID, donde no voy a entrar, ha sido un año de crecimiento, un año evidentemente de, de sustos, de, de cosas raras, de, de mucha incertidumbre, pero por suerte hemos tenido, que hemos estado en las zonas donde más ha crecido, que es toda la parte de negocios digitales. De hecho, por ejemplo, en, en Product Hackers Hemos aumentado la facturación Un 60% y hemos pasado De 12 personas a comienzos de año A casi 30 personas Además, con, bueno, creciendo prácticamente Todo este equipo cuando ya estábamos en remoto O sea que ha sido un año de, de transformación, de estar en una oficina a trabajar todos en remoto, de más que duplicar el, el personal que teníamos en, en la empresa y aumentar un 60% de la facturación, que tiene que crecer mucho más. Evidentemente hemos crecido más en, en, en personas que en facturación y eso afecta al margen, pero bueno, es el gran reto de 2021 ¿no? que también nos, nos apetece. Pero bueno, tocamos madera porque no todo el mundo ha podido tener un año de, de crecimiento. Eh, ha sido extremadamente duro, cansado y, y hemos tropezado muchas veces y hemos hecho cosas, muchas cosas mal, ¿no? cosas que, que tenemos que mejorar. Pero también hemos aprendido mogollón. O sea, ha sido un, un año de, de ponernos un objetivo muy potente y cumplirlo, lo cual siempre, siempre se agradece. Eh, también no, de, de entender que, que lo que soñamos lo podemos cons conseguir y, y ser un poquito más más cañeros para el año que viene y seguir soñando muy fuerte, ¿no? Como se dice esto de, de, de venga a buscar objetivos eh, más ambiciosos. En fotografía e-commerce, pues tuvimos un, un susto más fuerte en plena pandemia, ¿no? Porque al final, por la, por la tipología de negocio, al tener fotógrafos en el, en el estudio, pues en, en plena pandemia eh, hubo que cerrar un par de semanas la, la empresa. Y bueno, hubo un pequeño ERTE durante, durante un tiempo. Y, y la verdad que sí que fue, bueno, pues el, el principal susto, ¿no? Que hemos tenido a nivel de, de negocios, porque, pues, sinceramente, acojona. Eh, viendo la que estaba cayendo. Y siendo un, un negocio fotográfico, mezcal, al final, podemos decir, casi familiar, ¿no? Al final es un, un negocio pues, donde Monse, que es mi chica, es la, la, la eh, socia única y donde yo he hecho un cable así que al final, bueno, y que no tiene tantos recursos pues en, en ese momento eh, vivimos un poquito de, de susto luego por lo demás ha sido un, un año de crecimiento también eh, más a, una vez que, que se volvió a la operativa normal, ha ido creciendo sin parar, ahora son 17 personas que venimos de unas 11-12 a, a primeros de año y bueno, con muchísimo trabajo, particularmente estos últimos meses con, con Black Friday y además que, que, que yo voy viendo ¿no? cómo, cómo va creciendo, cogiendo estructura y cada vez es capaz de funcionar eh, más solo sin que Monse tenga que estar en, encima de todo lo que se nota que ya es, es, es más negocio vale entonces tampoco hubiéramos pensado ni, ni pre pandemia eh, este crecimiento y mucho menos en esas semanas en las que nos acojonamos y, y temimos lo peor ¿no? porque al final eso sí que, sí que no sabe, teníamos muy claro que podría haber pasado y es un, un negocio que si hubiéramos estado dos tres meses cerrados pues hubiera sobrevivido por, por el ERTE pero, pero no había recursos como para poder mantener tener todos los sueldos sin, sin entrada de trabajo. Estas son los, los, mis dos preocupaciones principales. Realmente la principal es produjar que en fotografía y cómo hecho, has hecho un cable, pero también ha sido un año donde han pasado muchas otras cosas por ejemplo en febrero junto a paul rodríguez ríos eh, que es podcaster en, en planeta m y un muy buen amigo vale que empezamos gracias a que me invitó en algunos episodios de planeta m empezamos a hablar y, y a compartir sobre el mundo podcaster pues bueno pues en febrero nos liamos la manta a la cabeza y decidimos crear TribuCasters. TribuCasters que es un podcast de, sobre el mundo del podcasting donde entrevistamos a, a muchos podcasters y referentes de la industria vale y ya vamos ya pues, en 43 episodios episodios, con eso pues al final somos muy constantes, cuando creamos algo estamos ahí semana tras semana, y gracias a estos 43 episodios llevamos ya más de 25.000 escuchas, en una tendencia creciente que nos anima mucho, y además sobre todo que hemos tenido pues a los primeros micros del panorama de podcasting nacional por aquí, a María Jesús Espinosa de Podium Podcast, a Juan Baiseras de Amazon Audible a Solera de, de iBox el fundador de, de iBox que es la plataforma podcasting de España, a la gente de Podimo, que ha entrado recientemente en España, hemos tenido podcasters como Pepe Rodríguez de Pepe Diario, que es el, uno de los primeros podcasters en que es capaz de vivir de su propio podcast cobrando a su audiencia, hemos tenido a Les Barredo de, de Mixio, bueno, hemos tenido de todo por el podcast, no y creo que... Bueno, estamos consiguiendo un poco el objetivo que queríamos, que es transmitir un poquito todo lo que es el mundo del podcasting, un poco desde la perspectiva de, de negocio, ¿no? No, solo, no solo como creadores de contenido, sino también esa parte de negocio que nos parece muy, muy interesante. También relacionado con Mundo Podcast, porque para mí 2020 ha sido un, un año de, de podcast a saco, la verdad, en, en muchos aspectos. Pues bueno, pues prepandemia, eh, allá por primeros de 2020, empezamos a hablar con Rubén Bastón, de Marketing for eCommerce, que tienen, ellos tienen tanto revista online como, como podcast. Y bueno, con Rubén empezamos a explorar posibilidades de, de cómo hacer algo que nos permitiera unificar esfuerzos a, la, a, a los podcasts. A Marketing for ECommerce, a Planeta M, a Digital, para conseguir más anunciantes, más audiencia, o juntarnos de alguna forma. ¿vale? Ese fue un poco el, el, el germen de todo esto. El resultado fue que creamos Redcast, que es la, eh, la red de podcast del, del mundo digital, eh, donde empezamos Marketing for ECommerce, Planeta M, Tribucasters y en Digital, que son los podcasts de, de Rubén Bastón, de Paul Rodríguez y, y los míos. Y hemos acabado el año pues, con 13 podcasts ¿vale? súper potentes. Os recomiendo entrar en la web, vale buscar Redcast. Y, y vais a entrar en, en la web y bueno tenemos a, a gente muy interesante y muy variada. Podcast de SEO, podcast de negocios digitales, de marketing, de blogging. Eh, podcast pues, más de no de conversaciones, de, de absolutamente todo. La gracia además de haber creado esta red es que nos, nos ha permitido empezar a llegar a primeros patrocinadores que han querido hacer campañas con toda la red, ¿vale? Que era una de las premisas con las que partíamos. Es que, que muchas marcas pueden estar interesadas en, en meterse en mundo podcast, pero claro, como al final es un mundo muy, pues donde hay muchos pequeños podcasts, sobre todo cuando hablamos de nichos como marketing y negocio digital, pues ir uno a uno eh, para juntar una audiencia suficientemente relevante para determinadas marcas pues es complicado. Y al juntarnos todos, pues tenemos una, una audiencia bastante más potente. Pues esta premisa, eh, bueno, la han empezado a comprar las marcas este año, lo cual eh, está genial. Y bueno, eh, pues es algo que tenemos que seguir empujando en 2021. Por suerte, la comunidad de podcasters que tenemos ahí en Redcast, pues hemos empezado a funcionar muy bien juntos y hacer muchas cosas. Ha habido mucho cross-podcasting, que eso es interesante, ¿no? Porque pues unos podcasters han, han entrevistado a otros de sobre sus áreas de experiencia. Pero sobre todo, hemos organizado el día del podcast como negocio. ¿vale? Fue una maratoniana jornada de 16 horas seguidas, el 25 de noviembre, hablando del podcast. Como negocio, donde tuvimos a, bueno, a cientos de, de asistentes. De hecho, creo que en, en todo el día fueron mal, más de mil, mil asistentes distintos, ¿vale? Porque pasa que hubo, hubo mucha rotación. En bueno, asistiendo al directo y donde hubo pues, experiencias de todo tipo de cómo montar un negocio a partir del podcast o cómo apoyar tu negocio gracias al podcast. O sea, fue realmente interesante. También en Mundo Podcast, pues junto con Paul, ¿vale? Con Paul Rodríguez, como os he dicho, con el Kazcago Tribucasters, pues a raíz de Tribucasters empezamos a ver que, que queríamos hacer algo que unificara tanto podcasting como el mundo SaaS, que a los dos nos apasiona. Bueno, a Paul Rodríguez lo, lo entrevisté en digital eh, porque era an, a, anteriormente el director de marketing de factura directa, que es un SaaS. Entonces, queremos juntar un Mundo SaaS con podcasting y además veíamos que hay un, un, un espacio muy interesante dentro del mundo podcast, que es la creación de podcast privados, a la creación de podcast que son de pago y que a día de hoy para montártelo pues tienes que tener un poco de conocimientos tecnológicos para montar un WordPress con una serie de, de plugins específicos, es un proceso que es laborioso y que o, bueno o que requiere que, que hagas una cierta inversión de dinero o de tiempo, entonces estamos creando Mumbler Mambler es un, un proyecto, un podcast es un creador de podcast eh, en formato SaaS, de podcast privado premium, vale, que va a permitir que la gente se centre solo en generar el contenido del podcast premium y nosotros le damos toda la plataforma para que a base de clics pueda, pueda crear ese podcast y lo pueda comercializar el, bueno, lo tenemos ya muy avanzado en últimas fases de desarrollo y va a ser uno de los proyectos donde dedicaremos cariño en 2021 pues un poquito para, para probar, ¿no? para ver si tiene a la aceptación de mercado eh, que queremos. No ha sido el único producto digital que hemos ideado, creado y empezado a desarrollar en este año, ya que durante el COVID, junto con Nuño López, director de Producto de Coches.com, pues bueno, básicamente Nuño me contactó eh, por una hackathon que organizaron de la Comunidad de Madrid para... Para crear ideas de cosas que pudieran ayudar en, en, en momentos críticos de, de estos del, del COVID, y junto a él, junto a Fares Cameli, Jorge Rejón y la gente de Neuromobile, pues conceptualizamos lo que ha acabado de ser Junco, que es un proyecto para ayudar en la gestión de espacios por temas de, de COVID, pues, sobre todo para, para generar protocolos de actuación en los espacios. ¿no? Que si de repente alguien que ha estado en un espacio en un de, de trabajo con otra persona que, que, que de repente se detecta que puede tener COVID, pues bueno, que salte el proceso automáticamente y avisa a todas las personas que, que tiene que avisar. Estamos ya en fase final de QA, es decir, hicimos los diseños, hicimos validaciones, eh, diseños finales, ha pasado a desarrollo y estamos ya con QA y primeros clientes y lo mismo, es un proyecto que cogerá vida en, en 2021. Desde el punto de vista más personal, ¿no? de proyectos eh, más eh, en solitario, aunque he tenido ayuda de todo el equipo de, de, de Product Hackers, pues por fin he terminado y he publicado Psychogrowth, Que que bueno, os habré dado la matraca en este podcast en, en alguna cabecera en algún momento. Eh, Psychogrowth es un libro de psicología de la compra aplicado a, a procesos de venta online y productos digitales. Es decir, cómo convencer a nuestros usuarios de que usen más nuestro producto o cómo conseguir que nuestros usuarios nos compren más utilizando aspectos psicológicos, ¿no? muchos temas de sesgos cognitivos y entendiendo profundamente cómo funciona nos, nuestro cerebro. Es un proyecto que lleva un año y pico escribiendo, que este año le da muchas vueltas y ha cambiado mucho de forma, ¿vale? A, y de hecho ha pasado de ser un libro a ser potencialmente tres, aunque solo se ha publicado el primero, pero bueno, en todo este proceso de transformación eh, ha cogido de otra forma y que a día de hoy ya más de 1.600 personas lo tienen en su poder, ¿vale? Eh, lo cual, bueno, estoy muy contento con muy buenas reviews, más de 70 reviews ahora mismo, todas, casi todas ellas positivas, muy buenos comentarios y bueno, en general, pues, pues guay, que lo tengo una media hora en Amazon de 4.8, con 70 reviews, lo cual estoy, estoy bastante contento, y, y sobre todo que el feedback directo que me están dando eh, es bueno, y las pocas cositas que han detectado de fallos, pues son eh, modificaciones que ya hemos hecho y ya están en, en producción, vale lo bueno de, de autoeditar el libro es que puedes realizar modificaciones sobre la marcha, y como es print on demand, pues, pues tira, tira perfectamente y permite corregir esos errores. Pero bueno, mi gran proyecto, el gran proyecto para mí de, de este año ha sido mi pequeño llago, que nació el 4 de agosto, que es una gozada de niño, está igual de gordo que yo, y bueno, el mejor proyecto posible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a decir? La verdad que, que estoy teniendo además la suerte de poder estar en casa mucho con, con él. O sea, lo, lo malo que tiene la pandemia, ¿no? De que estamos como demasiado recluidos. También es lo bueno que podemos disfrutar más de los nuestros aunque aunque tengamos que hacer cambios de hábitos y ajustar cosas. Y la verdad que, que bueno, yo estoy estoy encantado porque es verle varias veces al día, poder compartir ratitos con él entre entre llamadas o entre podcast o, o a, entre ratos de curro intenso, pues... Eh, es muy agradable, ¿no? la verdad que me cuesta entender cómo, cómo, es, cómo hubiera sido si no hubiera podido estar en casa todo, todo el rato. Así que bueno, en general es un año muy intenso y por eso me cojo estas un poco de semanas, de unas cuantas semanas ahora en Navidades para parar. Porque llevo todo el año como, bueno, pues sinceramente, a veces me preguntan, ¿no? Que cómo, ¿Cómo hago tantas cosas? Pues, pues yo reconozco que este año, por ejemplo, es que creo que no he descansado ni un fin de semana, ni, ni prácticamente un día, ¿no? Todos los días he, he dedicado bastante tiempo a hacer, a hacer cosas, hasta el punto de que me he sentido como un háster, ¿no? No lo digo como, como algo orgulloso, sino todo lo contrario. Eh, he acabado currando de más, seguramente metiéndome en más proyectos de los que debería, que me han consumido mucha fuerza y eso hace que llegues al final de año muy cansado. Para mí es uno, uno de los aprendizajes, ¿no? El, el, hay que tener la cabeza más fresca y más energías para para llegar de otra forma y tener tener más, más vida, más alma, más más cabeza. ¿Vale? y es, eh, bueno, pues también uno de los aprendizajes que quería compartir, de hecho para mí 2020 también ha sido un año de aprendizajes sobre todo el primero, este que os estoy diciendo, el hacer más foco y en mucha barca, poco aprieta eh, puede parecer como mola que he hecho muchas cosas pero no, porque muchas de ellas pues, eh, tan peor hechas de lo que podrían estar dan menos réditos de lo que tendrían que dar y es precisamente por, por abrir mucho el, el scope, entonces para mí estas semanas también vienen para reorganizar un poco todo para que en 2021 esté todo más alineado. Y habrá cosas que afecten al podcast. Por ejemplo, en digital se va a acercar mucho más a Product Hackers. Al final, de, de facto, es el podcast de Product Hackers, por, pues va a acabar siendo el podcast de Product Hackers. Haremos un, un rebranding, eh, eh, lo haremos más foco en growth. Es decir, creo que os va a seguir interesando el contenido. De hecho, mi objetivo es elevar incluso más el, el objetivo y alinearlo con alguna otra cosa que quiero hacer el, el año que viene que tiene que ver con, con growth. Pero, pero bueno, lo vamos a alinear y lo vamos a mejorar y, y también me voy a quitar un poco del día a día de cosas de edición y algunos otros elementos de, del podcast donde yo no aporto tanto valor pero que me consumen mucho tiempo. vale Para que hagáis una idea, en media cada episodio me consume unas seis horas, ¿vale? entre grabarlo, editarlo, hacerle las intros, eh, generar los finales, generar toda la parte para compartir en redes sociales, eh, bueno editar los vídeos todo estas cosas es mucho tiempo. pues La idea es que me, me... y preparar el podcast, ¿no? La idea es que me acabe consumiendo menos, ¿no? El tiempo de preparación, evidentemente si entrevistas a alguien le te, tienes que dedicar un, un tiempo y quiero dedicarle más tiempo a esa parte para hacer entrevistas más interesantes, grabarlo, pero luego evidentemente apoyarme en el equipo para, para poder dedicar mi tiempo a cosas que aporten más valor. ¿vale? no solo en digital se va a acercar a Product Hacker, sino que Redcast y TribuCasters también los vamos a alinear más ¿vale? que sobre todo, bueno, al final lo mismo, pa para mí comparto esto, pues es una forma de, de, de, del proceso mental que, que estoy siguiendo, es decir, ¿cómo puedo coger todo lo que tengo, quedarme con lo que me interesa, algunas piezas directamente las descarto, porque no les voy a dedicar tiempo en 2021 y se cierran entre comillas pero el resto que tengo, es si en lugar de tener ocho frentes pues tengamos tres o cuatro que estén más alineados, ¿no? que, que tengan más energías, así cuando trabajas en uno, estás como trabajando en varias cositas a la vez. Por pues Red casi Tribucaste se van a alinear, al menos en toda la parte de difusión en redes sociales. Eh, concepto marcas van a estar mucho más cerca para que cuando hagamos algo en una eh, repercuta en la otra y al final eh, consigamos hacer como más un, un, un efecto Red. Y dentro de Product Hackers, el, el, la conclusión que hemos tenido el año es que tenemos como que hacer muchísimo más foco en nuestro core, que es Growth. Este año hemos aprobado otra serie de cosas. Así que 2021 va a ser un año de, de hiperfocus. Y estoy muy contento, ¿vale? Siempre he sido de, de dispersar mucho y, y he interiorizado este año, que realmente lo que hay que hacer es hacer pocas cosas muy bien hechas. Y, y el, ir planteando cómo hacer foco y cómo sobre todo mantener foco a lo largo del año me parece muy interesante. Otro aprendizaje que me llevo yo de este año, es que todos los proyectos tienen que tener líderes claros, ¿vale? Muchos de los proyectos en los que estoy involucrado soy una pieza, soy un participante más, pero en casi todos ellos falta alguien que lidere claramente el proyecto y en esos casos lo que está pasando es que el proyecto se atasca. Entonces para mí también objetivo de 2021 Que en todos los proyectos en los que esté involucrado Haya un líder claro, en algunos seré yo En otros serán otras personas Y esa persona es la que tienen que empujar Y en las que no hay un líder claro Porque al final eh, tenemos todas otras eh, ocupaciones principales Pues lo que estamos haciendo y, y es algo que ya he puesto en marcha Es buscar personas clave Para que lideren esas iniciativas Y que vuelen solas ¿Vale? Yo creo que también es importante el entender Que hay que apoyarse Y que, bueno, que cada proyecto que tenga una cierta envergadura dura necesita ahí pues cabezas pensantes y sobre todo que se aseguren de que la ejecución pase no que no se quede todo en, en planes bonitos que no se ejecutan y al final es un, un poco bueno centrarme también donde más valor aporte y, y sobre todo disfruto, que, que yo creo que esto va muy unido, ¿no? al final donde más aportas por lo general es donde más disfrutas es lo que más te gusta y es donde más tiempo le has dedicado y más sabes y el resto, ¿vale? aplico un poco la técnica que he aprendido este año de los sabandijers ¿vale? que, esto, que es que dicen de que lo haga otro, ¿no? y esto también lo, lo repetimos mucho con, con Paul, es decir, de, vamos a centrarnos donde, donde aportamos valor y el resto que lo haga otro, se subcontratas se cuenta con alguien y, y ya está. Y es la forma de, de hacer crecer. Y, y si no tiene empaque suficiente, si no le vamos a meter cariño suficiente como para poder poner a alguien que lo haga, significa que tampoco va a ningún lado. De lo que estoy contento de este año y lo que quiero seguir haciendo en 2021 es seguir rodeado de los mejores socios que tengo tanto, tanto en tema de negocios, pues con Luis, Carlos y Jorge en Product Hackers, eh, con Paul en Tribucastes en Mumbler y también con, con Rubén Bastón al igual que con Paul en, en Redcast y toda la gente de la red y con Frankie Carrero, que aunque ya no estamos en, en Brainses como socios, pues es socio del alma, pues bueno, el, el estar cerca eh, y tener socios con los que hace estas iniciativas, de los que aprendes mucho, es genial este año por ejemplo en Junco también está pues con, con Nuño López, con Fares Camelli que también eh, hemos estado empujando eh, un proyecto como el Biocriptolo y, y bueno, también me ha servido para aprender mucho de él, y, y bueno, pues básicamente estar cerca de gente muy buena que es muy buena lo suyo y con la que haces proyectos pues aprendes mucho, te pone las pilas te, te eleva el, el nivel y te hace estar muy a gusto con lo estás haciendo. Y bueno, y también tengo la mejor socia en la vida, que es, que es Monse, es mi chica y la, y la CEO de Fotografía y Commerce, que al final, pues, pues bueno, pues te hace estar mucho más feliz. Y evidentemente, también trabajar con el mejor equipo posible. ¿no? Al final, cada vez... En todos los años que he tenido empresa, que he sido barato contratando, ¿no? que tiene una mentalidad chip, como se diría a la hora de contratar, he intentado meter un perfil pues por ahorrarte tres duros, eh, bueno, tampoco hace falta y metes un perfil pues más junior de la cuenta o que no encaja del todo, al final siempre han sido eh, errores, han sido cosas que se han pagado y por mucho, eh, en tiempo perdido, en oportunidad y demás. Entonces, tengo muy claro que cada vez más hay que aspirar a trabajar con los mejores posibles, los y las mejores, y, y, y aprender de esas personas ¿no? y que te inspiren, porque yo creo que también ponen el, el nivel, lo que hay que hacer es autoexigirse cada vez más, exigir a los tuyos también más, que te exijan a ti más, ¿vale? que es bueno poner las cartas sobre la mesa y, y, y darse caña y, y tirar, tirar mucho por ahí. Así que nada, eh, espero ser capaz de aplicar todos estos aprendizajes el, el año que viene. Eh, como os decía, yo voy a aprovechar las navidades este año para terminar de encajar todas las piezas. Como os decía, habrá cambios en el podcast... Eh, porque quiero que me dé menos trabajo, pero que dé mucho más valor. O sea, que esto es, eh, es un deseo interesante, pero es complicado de, de aplicar. De, me me plantea hasta cambiar la recurrencia del mismo, decir, que a lo mejor no sea todas las semanas, no, no lo tengo claro, tengo que dar vueltas y puede que esto vaya variando, pero tengo que encontrar el nuevo hueco del, del, del podcast. También es verdad que es un momento donde hay mucho más contenidos, mucha más eh, variedad, no, creo que no tiene sentido ya un podcast tan genérico como es en digital... Que cuando naciera un momento donde no había prácticamente más podcast de este tipo. Y, y ahora, aunque, aunque bueno está muy bien posicionado en la parte superior de, de todos los rankings de, de podcast de estas categorías yo noto que, que, que le falta algo, ¿no? O sea, también al final cuando estás dentro y, y te gusta crear, buscas eh, ir a más. Entonces, bueno, va a ser el año de, de, de hacer más foco dentro de todo lo que hacemos, se va a acercar más al, al mundo del growth, que al final también es hablar de lo que hablamos mucho, el crecimiento de empresas, pero va a tener mucho más ese, ese regusto y creo que también eso va a aportar eh, valor. Como decía, también voy a descansar y pasarlo bien. Eh, quiero poder pasar un fin de semana sin editar podcast, sin trabajar y, y relajándome, ¿no? Que, que es algo que tengo que empezar a hacer y disfrutar de las navidades que y, y, bueno, y preparar el 2021. No me enrollo más. Espero que, bueno, si has llegado hasta aquí, espero que, te... bueno, pues que al menos hayas pasado este ratito conmigo y no haya sido muy coñazo. Eh, quería simplemente eso, hacer como un recap de este, de este año. También para hacer la despedida de, um, al año que viene, ya que otros años no he parado, entonces no, no había que hacer esta despedida, pues este año, como he tomado esta decisión y no tenía ningún eh, episodio pendiente, tenía algunos grabados, pero que creo que ya saldrán en 2021, he dicho, bueno, voy a dedicarme un ratito a contar todo esto, así me sirve a mí para ordenar un poco ideas y seguir pensando en todo este plan, y, y comparto y me sirve para, para darte la despedida disfruta mucho de las navidades la verdad espero que el 2020 haya sido un buen año para los que hayáis tenido un año complicado porque me costa y gente cercana lo, lo ha pasado mal por la situación lo siento mucho pero venga vamos a coger fuerzas y vamos a tratar que el, que el 2021 sea mucho mejor año no nos queda otra al final hay que tirar para adelante que el 2021 sea maravilloso para todos que nos sigamos escuchando por aquí y recuerda que si quieres hacer algún regalito chulo de navidades y no sabes qué hacer pues puedes regalar mi libro psico growth vale hackeando el cerebro de tus compradores que bueno que siempre se aprenden cositas por ahí lo dicho feliz navidad y que el 2021 lo petes la mar de bien un abrazo